Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo en esta primera unidad que se desarrollará en el lapso de estas dos semanas. Abordaremos tres temas que se relacionan con el enfoque de marco lógico, herramientas de diagnóstico e identificación, temas que nos irán introduciendo al desarrollo de esta interesante metodología. Para el estudio de los temas previstos, es necesario formular algunas preguntas. ¿Qué es el marco lógico? Lo definiremos como una herramienta de gestión que facilita la planificación, ejecución y evaluación de un proyecto. Sirve de enlace entre las diferentes etapas del proyecto, convirtiéndose en una herramienta muy útil para un gestor de proyectos. ¿Cuál es el propósito del marco lógico? Es ofrecer una estructura racional al proceso de planificación y gestión con las distintas etapas del ciclo del proyecto facilitar la comunicación entre los actores del proyecto y también con los agentes externos una vez conocida la definición y el propósito del marco lógico empezaremos a describir las diferentes herramientas de diagnóstico e identificación que nos darán las pautas para realizar un análisis donde se identifiquen diferentes estrategias que, si son bien ejecutadas y puestas en marcha, podrían contribuir a promover el cambio actual de la situación en situación futura deseable en el proyecto. Es necesario recalcar que el marco lógico es una estructura dinámica que se va modificando en la medida que nueva información y sucesos se conozca y afortunados acuerdos que surjan del análisis de un proceso eficiente de discusión, aproximaciones y conciliación, sucesos entre individuos. Esta técnica impulsa y respalda el trabajo del equipo propio de la metodología de proyecto. A continuación se describirán algunas de las herramientas que servirán para la construcción del marco lógico. La primera se describe las herramientas de diagnóstico, que incluye el análisis de involucrados y el análisis de problemas. Por su parte, el análisis de involucrados identifica los grupos de actores que serán incluidos en el proyecto, bien sea directa o indirectamente. No solo definiremos quiénes son. También pensaremos en sus intereses, expectativas y necesidades para definir de este modo estrategias de intervención que nos permitan tener su apoyo o plantear acciones contra su oposición. Mientras que el análisis de problema permite identificar una situación negativa que se convierte en el problema central, a la cual se intenta solucionar analizando relaciones de tipo causa-efecto. Recordemos que generalmente los proyectos son diseñados en respuesta a una problemática en desarrollo, por lo que hay consenso en que la situación es insatisfecha y que requiere una intervención deliberada para impulsar el cambio que determine una situación futura deseada. Por lo tanto, la situación actual se diagnostica mediante la identificación de los agentes involucrados y el análisis de problemas, mientras que, la situación futura deseada clarifica mediante la precisión de objetivos y el análisis de alternativas, lo que permitirá construir más adelante la matriz de marco lógico. ¿Qué les parece estas ligeras explicaciones? Ahora los invito a que ustedes profundicen a través de la lectura los recursos que versan sobre estas temáticas. Estaré de nuevo con ustedes en una próxima oportunidad. Hasta pronto.